este lugar has entrado aquí al palacio de gobierno ¿Sabes quién fue él? ¿Un personaje distinguido? Vamos a buscarlo a la rotonda. Aquí no está. es tampoco es el en la biblioteca de la ciudad hay una cúpula en la que aparece retratado junto a otros importantes personajes de la cultura jalisciense. El bate Alfredo replacencia ha sido considerado como el San Juan de la Cruz mexicano. Asimismo, plumas como la de José Emilio Pacheco han definido que Alfredo replacencia es el mejor poeta que existe en lengua hispana, al menos en nuestro continente, de poesía religiosa. Y asimismo otros críticos como el maestro Carlos Monsiváis decía que Alfredo Replacencia sigue siendo revelación aún en este siglo. Otros tantos han escrito y han hablado sobre él, pienso el caso del maestro Juan José Arriola, quien en una ocasión definió que el padre Placencia fue el cimiento de su formación literaria. Alfredo Replacencia ha tenido una suerte que yo le llamo la suerte del genio, como todo buen genio nunca fue comprendido en su tiempo. Hasta ahora se empieza a revalorar. Con cierta tristeza lo digo, que en otras latitudes, primordialmente en Europa, dedican un semestre a estudiar el existencialismo en la vida y obra del padre Plasencia. En ciertas universidades parisinas, dedican por lo menos un semestre a analizar su obra. Muchas veces la cuestión gubernamental no ha tenido la suficiente sensibilidad para entender, no solamente a este, sino a otros muchos personajes, prohombres que han dado ese lustre que caracteriza a Jalisco. Ya sabemos las estadísticas que dicen que leemos cuando mucho dos libros al año los mexicanos. Sin embargo, una grata sorpresa que me he llevado, es que aquella persona que por primera vez escucha algunos de los poemas del Padre Plasencia queda mágicamente encantado, casi petrificado y se empieza a rendir un culto a este personaje un hombre con una vida bastante trágica, una vida dolorosa pero creo yo que lo primordial es ese amor, ese reto que tiene a sí mismo con Dios ¿Quién se atreva a decirle así te ves mejor crucificado? y yo sustento quizás que el Padre Plasencia en un rato Él es el mismo el crucificado, o quizás es también Él el que crucifica a Cristo. En Santa Tere hay una calle que lleva su nombre. Comienza a una cuadra de la Glorieta del Ingeniero, como prolongación de la Avenida Maestros. Caminando por ella, platicamos con varias personas. Celia Jiménez. Rosa María Hueve araña. Bárbaro. Luz María. Carlos Nila. Me llamo Carolina Solorio González. Juan Sánchez Jóvenes. Oscar. Manuel Macías. Anaí Morales. No, la verdad, no. R no, Plasencia. No, no, no, no. Alfredo R Plasencia. Alfredo R. Plasencia. Esta es la de Alfredo R. Plasencia. ¿Esta Al, o esta? Ah, esta de acá. Alfre esta es Alfredo R. Plasencia. Sí, es Alfredo R. Plasencia. ¿Alfredo R. Plasencia? No. Yo, un gran una tiene varias varias poesías muy bonitas. Fue un joven poeta jalisciense. No recuerdo, si no es un pintor no me acuerdo. Me imagino que fue una persona ilustre porque está su nombre en una de las calles, pero no nos sabría decirte. Creo que era escritor, poeta, algo así, ¿no? No. Sí, fue un poeta jalisciense, poeta y padre, pues. Fue un escritor jalis, jalisciense. Y aquí termina, en la calle Morelos, donde cambia de nombre. Es casi increíble que su vida no haya sido llevada al cine, o servido como base para una novela. Su familia fue muy pobre, de pequeño vendió periódicos para costear sus estudios. Fue el mayor de tres hermanos, su hermano Eugenio fue militar y su hermana Cristina, monja. Ambos murieron el mismo mes y año, en abril de 1918. Cuando tenía 20 años, muere su padre Ramón y de él adopta la R de su nombre. Publicó tres libros en vida, todos en 1924, en España, y con dinero propio. Primero, El libro de Dios, luego El paso del dolor, y por último, Del cuartel y del claustro. Tiene otros siete libros más, publicados de forma póstuma. Tuvo muchos problemas con la arquidiócesis por ciertas prácticas poco convencionales dentro de la iglesia católica. He llegado a la estación Santa María, bajo presto el modestísimo equipaje y me dispongo a proseguir mi viaje. La mañana es larga, triste y fría. Ni a la espalda, ni hacia el frente, ni a los flancos de la vía, Si ha asomado, ni una fronde ni un paisaje. De los muchos asesorísimos que traje de la costa mía. Qué aridez la de esta tierra, el solar ardiente quema todo. Todo abraza, mas yo voy monologando interiormente. Y me digo, todo pasa, capellán de la señora de los cielos. Diariamente, voy los cielos a tener como en mi casa. También tuvo un hijo, Jaime, que nació en 1920 y murió hace apenas cuatro años, en febrero de 2009. A partir del nacimiento del niño, Alfredo Plasencia irá a todas partes en compañía de Josefina, la madre, y de Pío y Candelario, padre y hermano de esta. Después de 1920, solo oficia cuando está en el destierro y en la parroquia de San Juan de Dios, ya muy próximo a su muerte. del desierro en El Salvador, vuelve apenas una semana después de terminada la Guerra Cristera. Era hipocondriaco y ya cerca de su muerte estaba prácticamente ciego. Escribió poco durante los últimos años de su vida, pero todos esos poemas fueron quemados por la arquidiócesis de Guadalajara. Su hermano Higinio también escribía. Tuvimos acceso a una pequeña libreta con sus apuntes de cuatro meses. Diminuendo, disminuir es el fuego, ya es fuerza. El vaivén del amor, comprendiendo. Serenata de amor, hoy cantamos. Y el amor es así, disminuyendo. Secreto. Pobre corazón, ¿qué sientes? ¿Por qué te inquietas así? ¿Qué te falta? Tú me mientes. Lo que sientes claro de ti. que paque fuimos a buscar la casa en que vivió, en la calle Progreso. Ahí platicamos con Don Chava, que vende tacos casi enfrente del lugar. Él conoció muy bien a Jaime, el hijo del poeta, y a otros familiares. y estaban orgullosos de ser hijos de don jaime decía de que tenían poesías de él por cierto en su casa había un hay, un hay un este sótano donde era el tiempo de los cristeros él oficiaba ahí misas y que hacía casamientos y cosas. está clausurado pero todavía todavía, todavía, todavía existe. existe no sé si la hija o la nieta todavía lo esté te, te, tengo textos con él pero me imagino que no es algo que comentar de las personas que hace el tiempo que tuvieron vida, todo el barrio los quiso mucho a los dos, venían y pues los estimaba todo el barrio. Él ¿no? el, el último, se, quiso ser el parero, el, el nieto, el, el hijo, y pues también este, y escribía un poco de, de también poesía, padre, la poesía. Continuando con el viaje, quisimos buscar la última casa en la que vivió el padre Plasencia, el 162 de la calle General Arteado, hoy ese número ni siquiera existe, ¿será una de estas fincas? Por último, lo buscamos también en el Panteón de Belén. pues estamos aquí en el museo central del Pantel de Belén junto a la, a la tumba, los restos de Alfredo Replacencia. aquí es donde descansa y bueno, pues aquí se llama Alfredo R. Plasencia, poeta, 1875-1930 es un lugar de acceso muy restringido este, y bueno, es obvio ¿no? que, que se tienen que seguir varios trámites para estar aquí es, es un lugar al que hay que tener mucho cuidado. ese mucho legado, ¿no? Que dejó. Pero claro, lo mejor es leerlo. Es fácil conseguir esta poesía completa, editada por el Fondo de Cultura en el 2011. Cuesta poco más de 300 pesos y alrededor de 270 como ebook o busca su obra en cualquier biblioteca pública del estado.